Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies, en alianza con Somos Visibles enfocado en visibilizar proyectos de impacto social gestionados por humanos que buscan transformar en el mundo. Mi nombre es Léonard Velárez Jiménez, Hani, y en esta ocasión estaré platicando con Alejandra Lievano de Casa Múcura. Ale, hola, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte aquí. Hani, el placer es todo mío. Qué rico que estemos contigo con ese proyecto increíble que hay en Casamucura en el que cuentas pues, con el apoyo de, de unas personas que como tú quieren también transformar el mundo con un equipo de personas comprometidas y que así están transformando la vida de las mujeres de Coquí eh, en el Pacífico Colombiano y de algunos de sus corregimientos, también de jóvenes y niños. Entonces, cuéntanos un poco... ¿Qué es Casamúcura eh, y en qué consiste? Y cuéntanos de ti, quién eres, qué haces. Bueno, eh, mi nombre es Alejandra Lévano, eh, soy diseñadora de modas, eh, soy cofundadora de Casamúcura. Casamúcura es una fundación sin ánimo de lucro en la que co-creamos junto a comunidades rurales para apoyar. Eh, proyectos productivos sostenibles eh, de esta manera podemos darle visibilidad a los saberes del territorio y demostrarle a la gente que en el campo sí está el futuro y en el campo también debemos apoyar estas a crear oportunidades para el campo Ale, y bueno, antes de que sigamos, como hay mucha gente que nos está oyendo, otra nos está viendo Quisiera que por favor nos dijeras cuáles son las redes sociales y la página web de Casamúcura para que la gente a medida que tú vas hablando y contándonos todas estas maravillas pueda ir ingresando al perfil, pueda ir siguiendo la iniciativa y pueda irse enterando de también cómo la puede apoyar mientras que vamos hablando. Listo, la página web es www.casamucura.com y las redes son Casamúcura. todo muy sencillo. Eh, cuéntanos un poquito cómo se vivió ya todo este tema por estos días. En, durante los primeros siete meses de la pandemia todo paró como en todo el mundo y igual que muchas personas tuvimos que reinventarnos entonces en Casa Mucura estamos trabajando en un proyecto que se llama el boío de saberes este boío de saberes era un proyecto que nace en Coquí a partir de la comunidad, era un espacio de extensión del museo de saberes locales que ya existía, un museo en el que hay cinco salas de exposición, que es eh, plantas medicinales, artesanía, expresión musical, pesca artesanal, agricultura y gastronomía. Entonces eso iba a trascender a un aula viva eh, en el que la gente podía ir a experienciar todo, todos los saberes junto con los sabedores locales. Por motivo de la pandemia eh, todo paró, eh, yo estoy en campo la mayor parte del tiempo yo vivo en Coquí hace aproximadamente cuatro años y, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? paremos eh, junto con otras cinco mujeres en la sala de mi casa empezamos a, a explorar qué era eso de hacer tapabocas eh, después de un día de exploración pues dimos con el, con el molde, con el diseño y llamamos al alcalde y le dijimos, podemos hacer tapabocas de tela, no traigan tapabocas desechables, eso termina en la playa, eh, y digo, listo, hagámosle, necesitamos 3000 mil. Entonces fue como, Uy, somos 10 manos, ¿qué vamos a hacer? Eh, vámonos a buscar mujeres que quieran capacitarse, que quieran apoyar este emprendimiento. Y así nació el costurero del Golfo es un grupo de 110 mujeres aproximadamente en este momento, a lo largo de seis corregimientos en el Golfo de Tribugá. Eh, empezamos a, a capacitarnos a coser a mano, luego fueron, no sé a qué hora se explotó todo, y fueron llegando máquinas familiares, máquinas industriales, nos encontramos a un montón de aliados claves espectaculares que han apoyado todo el proceso, y en este momento ya... Hemos hecho y vendido 10.000 tapabocas. Y esto surgió todo en pandemia, ¿verdad? Todo durante 6, 7 meses. Bueno, cuéntanos, Ale, para la gente que nos está oyendo, ¿dónde queda ubicado Coquí? Bueno, en el Pacífico Colombiano existe el Golfo de Tribuga. Eh, a lo largo del Golfo de Tribuga hay varios corregimientos. El municipio principal se llama Nuki, Nuki-Chocó, que es muy conocido porque es donde van las ballenas a, a reproducirse o a parir. Y Coquí es un pequeño corregimiento de aproximadamente 120 personas del municipio de Nuki. Cuéntanos un poquito acerca de Casamúcura. ¿Cuáles son las motivaciones para iniciar este proyecto de transformación social y decir queremos contribuir al mundo, queremos hacer el cambio? Eh, vamos a hacerlo en Coquí, en el Golfo de Tribugá. Bueno, este proyecto parte desde el amor, pues desde la admiración completa por este territorio y por las personas que viven en él. Eh, cuando yo llegué hace casi seis años, eh, tenía 19 años, y yo sabía que era el lugar donde quería pasar el resto de mis días. Entonces fue como, como direcciono lo que hago, lo que sé hacer a este territorio. Y así se sumó Camila, que es la otra cofundadora de mi mejor amiga, Camila Curiel, Juanita Castaño, Tamara Spir y Paola Vázquez. Somos cinco mujeres que trabajamos juntas, pues, eh, para sacar este proyecto adelante. Cuéntame un poquito, ¿cuál es la principal misión o visión de Casamúcura pues en Cabeza Mucura lo que hacemos es, co-creamos junto con la comunidad, parten de las iniciativas, eh, pues de las voces con las que trabajamos, que son las mujeres, los agricultores, los sabedores, y lo que hacemos es acompañarlos en un proceso de, pues, Primero hacemos una sensibilización, que es donde compartimos y damos las ideas, después se da la parte de ejecución y la más importante, que es la parte de autogestión y sostenibilidad, que es cuando el proyecto pues, finalmente nace de, de la comunidad para la comunidad, ¿cierto? Entonces, mmm, lo que hacemos es, es crear como metodologías de, de abordaje comunitario, eh, acompañamiento y fortalecimiento de las capacidades que puedan empoderar a que se, se genere esta autogestión de estos proyectos. Más que, más que recursos o pues ingresos, es saberes y oficios de la zona. Y es como todo el valor que esto tiene y es como no ir a buscar respuestas afuera de qué es lo que necesita el territorio, porque lo que necesita el territorio es lo que ya está ahí, que son los saberes locales. Entonces es como se potencializan y cómo pueden ser una fuente de desarrollo para la comunidad. Quisiera que me contaras un poco de cuáles son los retos eh, a los que te has enfrentado o a los que se han enfrentado con Casamúcula. ¿Qué ha sido lo más difícil de manejar en el proyecto? Bueno, ¿con qué queda en el corazón de la Selva Pacífica? Eh, no hay energía no hay un tema de conectividad estable, eh, no hay conexión en carretera, o sea, no hay vía terrestre que tú llegues a Coquí desde el interior, pues. Eh, y las formas de llegar pues, a Nuqui es a través de avión o barco. Y desde Nuqui te desplazas a Coquí en lancha rápida. Entonces, pues, la desconexión del mundo es, pues, es otro mundo, lo hace que, que sea otro mundo. Eh, la, lo que he tenido que pasar, pues, mi piel cuenta todas las historias, todas las cicatrices, las amo porque cuentan todas las historias de todo eso que, que he tenido que vivir. Y, pues, ha sido un reto, ha sido un reto vivir, vivir al día porque es, es otras maneras de de relacionarse con, con la forma en la que consumimos, con la forma en la que comemos, con la forma en la que eh, nos curamos, entonces es, es otro mundo. Pues durante este podcast que hemos hecho de Somos Uno, eh, muchos de, de los proyectos sociales o de las iniciativas de transformación social que hemos tenido la oportunidad de tener acá en el podcast, han tenido un impacto difícil durante la pandemia, cierto. pero ahorita que nos estabas contando al principio, empezaste a contar que la pandemia también en Coquí se ha visto como una oportunidad y ha habido una iniciativa maravillosa de generación de ingresos que hoy funciona y que tiene muchas personas eh, pues encadenadas productivamente, digámoslo así. Eh, adicional a este, ¿qué otro impacto ha dejado la pandemia? Y si nos queremos enfocar en este, que es en la oportunidad y en temas positivos, pues también me encantaría que nos contaras más. Claro que sí, pues eh, tuvimos que, pues, nos forzamos a reinventarnos, a ver otras formas en que podíamos acompañar estos proyectos productivos. Entonces, por ejemplo, no está solo el costurero haciendo tapabocas, sino que la idea es que esto se transformara en una escuela-taller para que pudieran crear, por ejemplo, otro tipo de productos. En este momento se están haciendo pañales ecológicos para las madres de niños de pañal, pues del golfo para tratar de sustituir los plásticos por, por los mismos productos que desarrollan las mujeres. Otro de los proyectos productivos, productivos que apoyamos es eh, la venta de productos de las mujeres, sobre todo, casi todas son las mujeres que conforman el mismo costurero. Entonces, desde artesanía, productos gastronómicos, pues no sé si alguna vez han escuchado, pero Coqui es un centro gastronómico increíble, o sea, la comida es sensacional, son ingredientes frescos, eh, los productos pues claramente son por cosecha, entonces eh, ayudamos a vender a las artesanas y a las cocineras a, y crear ventanas de comercialización en la ciudad para ellas. Además de turismo, ¿qué otra fuente de ingresos se genera estable en Coquí? Bueno, es principalmente una comunidad que se mueve por la pesca, la agricultura, más que todo, pescadores y agricultores. Ok, bueno, entonces, y en, enlazándonos con eso, dentro de Casamucura digamos, desde hace cuatro años, todo este proyecto que viene tan increíble para ti, o para, pues si quieres hablar desde tus cofundadores también, ¿qué es lo más trascendente que el proyecto ha logrado? Crear una familia, pues en este momento yo puedo decir que tengo una familia igual de grande al pueblo de Coquín, eh, siempre hemos trabajado con, con mucho respeto, eh, no siendo nosotras las que proponemos, sino escuchando, creando, eh, desde el amor. Siempre, siempre escuchando, entendiendo, aceptando otras maneras y de, de otras visiones de, de relacionarse con la gente y otras, otras formas de vida. Entonces pues la creación de esa familia, yo creo que para mí es, es lo más importante. ¿Cómo ha sido ese, ese recibimiento, ese reto? Eh, ¿Cómo ha sido ese construir la legitimidad social que en última se necesita siempre en este tipo de intervenciones eh, para que la comunidad crea en ustedes, ¿cierto? Crean Casamucla, confíen en lo que se está haciendo. Total, pues en mi caso yo soy la única extranjera que vive en el pueblo, en toda la mitad del pueblo. Pero la verdad de eso nunca ha sido como una dificultad. Eh, siempre me, pues, eh, he tratado de aceptar y entender otras maneras de, de vivir. Y, y no, eso nunca ha sido un, un inconveniente o una dificultad. Y hoy te sientes definitivamente de coquí. ¿Cómo es el gentilicio de los de coquí? Coquiseños. Hoy te sientes coquiseña. Sí, podría decirse. Bueno, ale, eh, para que nos vayas contando también un poco más a, a la gente, pues, que nos está oyendo, que ya ingresó al perfil de Casamúcura, que está enamorado de los productos que se comercializan de los tapetes, de los bolsos, de las semillas de Moisés, del quereme, del curado del biche, de todo lo que se puede ver que comercializan. Eh, cuéntanos también cómo las personas pueden apoyar o sumarse a la causa de Casa Múcula. Bueno, hay varias formas. Eh, en este momento, por ejemplo, tenemos eh, la venta de los productos. Eh, estamos buscando que se abran más ventanas. Eh, para la comercialización de los productos de las mujeres, están los voluntariados en territorio que es principalmente para artistas que van y apoyan a los sabedores a crear sus exposiciones en el museo. Tenemos también paquetes pues como de inmersiones culturales en los que son los sabedores que te reciben en sus posadas nativas, te enseñan sobre plantas medicinales, pesca, danza, música, entre otros saberes. y pues la verdad, difundiendo esta información, es, es como nos pueden apoyar eh, teniendo más audiencia para, para estas personas. Perfecto, bueno, a los que nos están oyendo, que están viendo, vayan pues, ingresen al perfil de Casamúcura enamórense de todo lo que se está haciendo, próximamente viene también colecciones de vestido de baño, eh, hay muchas posibilidades de hacer turismo, de hacer turismo con propósito, que también hace parte de este conocimiento, turismo comunitario, para darle fuerza a estos saberes ancestrales, a estas comunidades que saben mucho de cosas que completamente desconocemos en la ciudad y que valdría la pena, vale la pena, no valdría, vale la pena ir, visitar y a través de Casamucura, pues se puede hacer y programar todo esto con esos paisajes increíbles del Golfo de Tribugá. A pesar de todos los retos que enfrentas en el día a día, por, por estar en Coquí, que me imagino que debe ser eh, un reto frente a tu familia, frente a tus amigos, frente a un estilo de vida tradicional, eh, y además estando allá enfrentando los retos del día a día, ¿qué te motiva a ti a seguir con el proyecto? ¿Qué no te hace tirar como la toalla y decir, esto es lo que quiero? El amor, el amor por el territorio, y finalmente el lugar que decidí que sería mi hogar. Eh, Coquí es un paraíso. Y, y no lo cambio por nada. En este momento estoy en la ciudad, pero soñando con estar allá. Entonces, bueno, eso es lo que todos los días me hace seguir. Bueno, ¿y qué le dirías a las personas que, que nos están oyendo eh, y que piensan, pues, eh, somos uno, como sabes, y al principio lo mencioné. Eh, es un, un podcast que busca visibilizar eh, proyectos que están cambiando. Puede que no el mundo, pero que están cambiando mundos. Eh, y también inspirar a las personas, llamarlos a la acción, ¿cierto? Llamarlos a, a cada uno, iniciar pequeñas acciones de cambio desde su entorno más cercano. No todo el mundo tiene que irse a vivir a Coquí, ni a Moñitos. Es más, no todo el mundo lo puede hacer. Eh, pero, que, pues, ¿qué dirías a esta gente que está aquí diciendo, ay, pues sí, tan fácil, pero yo no me voy a ir a vivir a Coquí, ¿cierto? Pues, de hecho, nuestro equipo en Casamucura consiste de cinco personas, solo una persona está en campo, las otras están desde la ciudad, eh, desde sus saberes, desde sus capacidades, apoyando, no necesariamente tienen que estar allá. Y hay formas de ser consciente, hay formas de consumir consciente, hay formas de apoyar a las comunidades rurales, hay formas de, de apoyar el campo, porque es que, el, el campo es el futuro, el campo es el futuro, yo creo que de este país y, y en, en todos los ámbitos, en el económico, en el de educación, el de construcción, hay formas de, de ser conscientes del de impacto que tenemos con las comunidades rurales. Y entonces tus cofundadoras eh, viven todas en la ciudad, y se distribuyen las tareas, digamos, pensando siempre en Casa Casamucura. Exactamente. Cada quien trabaja pues en, su, pues en su actividad principal, pero tienen de lado a Casamucura. Eh, cuatro de ellas somos diseñadoras y, y Pau es contadora. Entonces, ahí somos un equipo en el que lo que no sabe la una, probablemente lo sabe la otra. Me encanta oír esto y lo quiero conectar un poco con eh, el podcast que hicimos, nuestro primer episodio, con Amanda y Titita, eh, que ella mencionaba que muchas veces eh, una parte muy compleja del trabajo de las organizaciones del sector social es que hay mucha gente proponiendo, pero poca gente comprometiéndose, ¿cierto? Y que a veces hay muchas propuestas, pero pocas manos para ejecutar. Entonces, eh, qué fortuna compararlo hoy con Casa Mucura, donde son cinco manos que se han propuesto a unirse y que están decididas dentro de su compromiso de ejecución y transformación social. Y como te hablaba ahorita, eh, hay unas éticas y principios sobre las que se basa Casa eh, son basadas en los principios de permacultura, eh, fue como adaptamos, todo este tema de permacultura y, pues, por ejemplo, la ética, son tres. Es el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el compartir justamente. Esto no necesitas aplicarlo solo cuando vives en Coquí, esto lo puedes aplicar en todas las decisiones de tu vida. Eh, y pues esa es como nuestra filosofía, nuestro mantra, eh, casi que nuestra religión. Cómo adaptamos esta, esta visión de la permacultura al diseño de innovación social. Entonces, eh, es así como nacen todas nuestras metodologías, siempre con ese respeto y ese amor hacia la naturaleza, hacia las personas y hacia que podamos compartir justamente. Maravilloso, se parece mucho a la teoría del cuidado de Leonardo Boff, en la que se basa pues, Somos Visibles, que también habla del autocuidado y autoconocimiento, cuidado del otro y conocimiento del otro y cuidado del entorno, también esas tres facetas. Eh, se conectan mucho en, con los principios de permacultura y esos son también los principios de Somos Vecines. Quisiera, no sé, si quieres contarnos alguna experiencia que para ti haya transformado tu vida, eh, ya nos has dicho mucho, pero como un momento que para ti fue decisivo, eh, puede ser en el antes, en el durante eh, o en el actual de Casamúcura, eh, que quisieras dejar a la gente pues muy inspirada, eh, para su vida, para su día a día, para el día de mañana, que nos quisieras contar, una anécdota. Bueno, pues yo recuerdo mucho la forma en que tomé la decisión de irme a vivir allá, porque me da, me da mucha risa recordarlo, que yo no era una persona que vivía en la selva, yo era una persona que vivía acá en Medellín, y tenía mi vida acá y todo, y estudiaba acá y trabajaba acá, y, y iba acá seis meses a Coquín, cuando ya dije, Dios mío, este amor que siento se va a reventar de mi corazón, necesito estar allá. Entonces vendí todo, vendí lavadora, vend entregué mi apartamento, todo, todo, todo, mi ropa, todo se fue. Y dije, eh, me voy. Lo único que tenía era las ganas de estar allá. Y, y cada vez que se presentaba como algún obstáculo, obviamente es la selva va, va, van a ver eh, acontecimientos que de pronto no son tan cómodos. Yo decía, pero este es el lugar donde decidí estar. Este es el lugar donde soy feliz, donde mi corazón está en paz. Eh, tengo que estar, eh, es pues como en paz con lo que decidí y eso era lo que me ayudaba como a, a seguir adelante. Pero he tenido todo tipo de enfermedades de la selva. He tenido todo tipo de encuentros he tenido muchas experiencias que, que hoy digo, las recuerdo con mucho amor si están tan interesados en casamucura y en su proyecto transformador eh, y respetuoso de los saberes ancestrales como les estoy yo los invito por favor a que consulten las redes casamucura en facebook en instagram y su página web casamucura para que vean cómo pueden sumarse a esta iniciativa, para que también consuman arte y talento ancestral de las regiones, eh, con todo el respeto que le ofrece Casamúcura, eh, con toda la tradición, eh, con un comercio justo, eh, para que apoyemos todos estos encadenamientos productivos, eh, que de verdad van a ser la transformación de un mundo, y al final la transformación de pequeños mundos, va a conducir a la, tra la transformación del mundo, definitivamente. Eh, no sé si quieres decir algo. Han, no me quería ir sin presentarte a una magnífica mujer. Su nombre es Indelida Palacios, ella es, ya les contará, la líder del costurero del Golfo y la líder del Museo de Saberes de Coquí. Indelida Palacios, pero todos lo conocemos como... La chola. Como la chola, chola, bienvenida. Qué alegría verte, qué alegría conocerte, eh, tener la oportunidad de estarte aquí entrevistando en Somos Uno. Y bueno, qué rico tenerte aquí. Cuéntame, ¿hace cuánto estás en Medellín? Cuéntame un poco de ti, de tu experiencia con Alejandra, con Casamúcura, eh, y ¿qué estás haciendo por acá? Bueno, por acá ando haciendo varias cositas. Y bueno, pues mi experiencia con Casa Múcura ha sido de muy buen beneficio. Llegué al Chocó en enero y con vista de regresar en mayo de nuevo a la casa, pero imagínense lo que sucedió, lo que paralizó al mundo, nos paralizó a todo. Así que surgieron muchas cosas a través de de este impacto mundial y bueno, ya eh, mi relación se hizo más fuerte con Mucura con Alejandra que es la representante en todo el Choco bueno, al menos por ahí bueno, en el corregimiento de Nuki y bueno, ya aquí estamos como lo verá y es muy importante resaltar que se han recolectado, se ha empezado nuevas vivencias, que me parece que estaban como un poquito perdidas, y a través de Aleja, pues que cuando llegué, estaban en la iniciativa, porque no vivo en, en el Chocó, vivo en Buenaventura radicada ya, pero tengo toda mi familia en Coquí, y pues... La pandemia me sirvió para mucho. Hice casa y mi mayor meta es consolidar una sola familia entre los corregimientos. Ese es mi mayor reto y pues le pido a Dios que me dé vida y salud y unas buenas compañeras. Ale me ha contado que tú eres pues la líder de todo el taller de costura. Eh, cuéntame un poquito de ese trabajo. Eh, qué es lo que hacen eh, y pues de tu experiencia, cómo empezaste, ya sabías, aprendiste a través de Casamúcura. cuéntanos un poquito. Pues creo que lo que nosotros tenemos actualmente ha sido empíricamente eh, lo que creemos son profesionales en campo y que el campo vuelva a surgir porque como hay una palabra lógica, sin campo no hay comida. Y entonces creo que la fortaleza está en el campo. Y queremos apoyo. Y bueno, la experiencia como líder, pienso que recién estoy empezando a dar mi primer paso, porque no tenía el conocimiento claro que con lo que empezamos, que fue en el Tapaoca, cinco mujeres, y esas cinco mujeres se, ya se convirtieron en ciento y pico, que de la propuesta que llevó la compañera Líbano al presentarlo al municipio, pues dio buenos resultados. Y en eso trabajamos y bueno, la expectativa son nuevos proyectos, que Dios lo permita y seguir adelante. ¿A ti qué te inspiró o qué te inspira a tomar ese rol de ser líder dentro de todas las mujeres que hacen parte hoy del taller? En ningún momento lo, lo pensé, no lo tenía planeado. Eh, hicimos los primeros tapabocas, pero Ale estaba en Arusí, donde un amigo, y a las ocho días regresó a Coquí, y entonces dice que tenía el primer pedido, que eran mil tapabocas de la patrulla pero ella consigo ya había invitado a varios corregimientos. Y cuando llega Ale, llega la propuesta, llega el material, entonces me dice ella que vaya yo a dar las inducciones. Y entonces en ese instante, pues, no sé, eh, creo que entendí más rápido, la cogí rapidito y allí me monto al bus, Éramos <risa> la yo caminando la playa de un corregimiento a otro, eso en cualquier lado nos daban comida, hospedaje, cuando no había que comer nos metíamos a buscar tupocho, yuca, lo que hubiera por ahí, y, y así fue que empezamos caminando la playa, reclutando mujeres a unirse al proyecto. ¿Y cuántas, personas hacen, cuántas mujeres hacen hoy parte del taller? Del taller de Coquí somos 25, y en total ya somos 110, ¿no? uh -huh. Entre los otros corregimientos y Coquí. Uh -huh. Sí, pero la, la lucha fue muy dura porque, imagínense, con sol, con agua, cogemos una lancha que nos lleva a un corregimiento, y damos la capacitación en ese corregimiento, y apenas como es de marea, por temporada, a lo que es, eh, da, estamos la, dando la, eh, la inducción en un corregimiento mientras baja la marea, cuando baja la marea, pegamos la carrera y nos vamos para, lo, para los otros corregimientos. Y, y empezamos a correr, es que no era solo con los tapabocas sino también con la miel de caña, no, no sabíamos hacer miel de caña, nos hemos metido al monte con otras cinco mujeres, ¿no? Y, y fue igual, lo mismo que con los tapabocas. Chola llevando el, el liderazgo y, y así también desarrollamos un nuevo producto en la comunidad. es la miel de caña. Mm -hmm. ¿Y la miel de caña se comercializa hoy hacia Medellín o también intrapacífico? Sí, Bogotá, Medellín, Bucaramanga en este momento. Bueno, maravilloso, maravilloso. Bueno, Chola... Eh, una anécdota que tú nos quieras contar antes de terminar, como algo que quieras eh, decir de algún momento que para ti ha sido eh, duro, difícil, pero dices, eh, ya que estás viendo el cambio en la comunidad, ya que estás viendo que se ha recuperado el valor de saberes, eh, más allá del tapabocas también lo que decían las bebidas, la miel de caña, eh, la artesanía que antes se quedaba y hoy sale. Una anécdota que quieras contar como de algún momento que dijiste yo, yo que estoy diciendo aquí, pero que no te deja tirar la toalla, ¿no? Pues un día nos fuimos a Lucy con Alex y tuvimos muchas horas dando capacitaciones. Y nos vinimos a la casa del compañero de ella y, y nos metimos al monte. Y busque Bobocho por aquí, <risa> busque Bobocho por acá. Y no te estaba en la casa. Y bobocho es un plátano. Para la gente limpia, que nos está yendo, Popocho es un plátano. Limpia, limpia. Y no, pues nos tocó agarrarnos del más porque imagínese. Y a tirar Popocho boleado y vacío, sin nada. Sin nada. Chao, frito, con salecita y hágale. Y así, ¿no? Pues ya a veces pienso, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿En qué me metí? Pero ¿por qué? Me gusta, me gusta, me gusta Me llama la atención eh, Luchar como con las comunidades Me gusta mucho Que, que mi comunidad Que hacer una sola familia de, de tanto corregimiento que somos Y sobre todo que Poder salir adelante Y, y así Las mujeres darle una manito a sus esposos A sus hijos porque en el medio que estamos y la economía como está, pues no cae mal que la mujer le colabore al esposo. Chola, me encanta tenerte aquí. Ale, gracias por haberte invitado. Es un placer para mí conocerte hoy virtual. Espero que pronto pueda ser físico, eh, ir a Cogí, también aprender de sus saberes, eh, aprender de todo lo que ha hecho Casamúcura, que es increíble. Eh, y que es un modelo que puede ser replicable eh, para otras comunidades que también tienen algunos saberes ancestrales, pero que se han, se han ido perdiendo por el día a día y por otros tipos de negocios, eh, y volver a la raíz, ¿no? volver a los productos de la tierra, volver a los productos de, del entorno, de esas tierras abundantes, como Coquí, como Moñitos, como la Amazonía, como Cartagena, eh, que son ricas, ¿cierto? ricas en productos, ricas en talento ricas en, en, en fuerza eh, entonces espero ir a conocerte eh, y también tener a Alex pues, pronto eh, con nosotros eh, no sé si quieras despedirte, decir algo, te comimos por sorpresa pues sí, dale mucho apoyo a toda mi compañera de todas las comunidades que que todas somos una y una somos todas y sé que vamos a salir adelante, que poniendo a Dios vamos a triunfar. Eso sí es cierto, que así sea. Ale, gracias por traernos esta maravillosa invitada que es la sorpresa, la estábamos <risa> esperando, este fue el factor sorpresa para hoy, para todos los que nos ven y nos oyen. Eh, aquí entonces está la Chola, está Alejandra Líbano eh, y esto ha sido de nuevo todo por hoy. Eh, mi nombre es Julián Arbeláez Jiménez, Hani, y yo los invito a seguir oyendo los episodios de Somos Uno, porque Somos Uno por la transformación del mundo. Muchas gracias. Gracias. gracias.